de mañana eh, miren cuando nos fuimos les informaba de nuestra entrevista del día de hoy y ya está con nosotros nuestra invitada se trata de Milagros Escaño Milagros es encargada del programa Quisqueya Aprende Contigo Capítulo Duarte eh, Milagros está ahí desde que el programa inició y es una persona que sabe eh, mucho acerca del desarrollo de este interesantísimo programa que buscaba o que busca eh, que todo dominicano aprenda a leer y a escribir. Así que buenos días, Milagros. Un placer tenerte acá con nosotros en De Mañana. Adelante. Muy, muy buenos días, eh, doctor Amado José Rosa, sí. Yerjan, Francis. Gracias. Realmente un placer inmenso eh, para mí esta invitación que recibí de ustedes. Y hoy en este día... Día Internacional de la Alfabetización. Así Qué es. Qué bueno compartir con ustedes en este día. Así es, milagros. El programa Quisqueya Aprende Contigo se liquidó, terminó o continúa. Eh, ¿Qué ha pasado con esto? Explícanos. Sí. Mira, el programa actualmente está vigente. Okay. Estamos en el plan. Eh, obviamente con las limitaciones luego de... Eh, ¿verdad? De, de, de la pandemia que es algo que nos ha afectado a todos y obviamente pues más a lo que es el plan de alfabetización. Recuerda que el plan de alfabetización llevamos las clases eh, a cada uno de los, de los hogares, son núcleos que se reúnen. Sí. Pero ya en esta última etapa estamos yendo inclusive casa por casa, Hubo una merma ahora de eh, eh, a principio de la pandemia en sí, marzo entendible. y ya hemos reiniciado, ¿verdad? Eh, con las limitaciones ya a partir de mediados del mes eh, de junio, específicamente en la zona donde eh, nos ha permitido la pandemia eh, pues visitar los hogares. Hay muchas, muchas personas que a veces no quieren que se le visiten, el temor a reunirse, uh -huh. pero uh -huh. eh, estamos continuando con los protocolos correspondientes. ¿Cómo no? Francis. Milagros. ¿Cuánto, eh, qué gusto Gracias. verte nueva vez. El gusto es mío, Francis. Sabe de uh -huh. mi cariño que te tengo siempre. Siempre. Igual es mutuo. Mira, ¿qué, ¿cuál ha sido? No, sabiendo que tienen la limitante ahora, pero desde que se inició el proyecto, ¿Podrías darnos una idea los inconvenientes y lo que han superado y lo que puede mostrar hoy el programa que se ha logrado en cuanto a la parte de ustedes aquí en la provincia? La provincia de Duarte, por supuesto. Eh, mira, Francis, eh, el plan de alfabetización, sabes que inició en el año eh, 2012, que fueron a principio sí. los aprestos, ¿verdad?, eh, para ir eh, identificando las, las personas que estaban eh, eh, analfabetas. Y ya el 13 de enero eh, se celebra el Día Nacional de la Alfabetización, pues ahí fue cuando el plan eh, de Quisqueya Aprende Contigo arrancó. ¿Con qué datos inició el plan? Iniciamos con los datos del último censo del año 2010 ¿Y qué encontramos en ese momento? En ese momento, según los datos, eh, teníamos un 14% de analfabetismo. En la, en la provincia estamos hablando oh, unos 31 mil y tanto de, de personas analfabetas. Hoy, hoy, eh, puedo decirte, y según los últimos datos que tenemos de una encuesta realizada, eh, una encuesta de alfabetización realizada por la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, estamos como provincia en un 5.9%. Wow. Pues eso es interesante. Es muy... Sí. Debo decirte que para que un país esté declarado libre de analfabetismo, eh, está preestablecido por la UNESCO que debe de tener menos de un 5%. Como país, nosotros estamos ahora mismo en un 5.5%. O sea, en 2019, como te dije en la encuesta, estábamos en un 5.9%, o sea, que estamos bien realmente. No, eh, eh, Creo que, que son números eh, halagüeños y, y qué bueno, porque se requiere de fortalecer eh, la, la experiencia, sobre todo para que haya más gentes libres porque creo así que es, más personas es. y libres. Algo, si, eh, escúchame, Fran, si algo que debo destacar es eh, que si nos vamos a lo que es la zona eh, urbana, eh, como provincia nosotros estamos por debajo del 5%, okay. de acuerdo a la encuesta a la que te hice referencia. Estamos en un 4.5%, o sea, tenemos mayor cantidad pues en la zona rural, que para esa eh, fecha de la encuesta que te di, estábamos en un 9.8%. O sea que estamos enfocados en lo que es eh, la zona rural. Tú sabes los inconvenientes. Sí. Es eh, un tanto difícil la migración eh, eh, y todo eso, eh, pero hemos adelantado. Y hasta el momento, pues, eh, seguimos, seguimos realmente. Qué bueno. Bien, Milagros. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Sí, placer saludarle. Eh, desde el principio eh, de ejecución de este programa, eh, voy a decirlo de manera llana, se ha pensado que es un bulto de parte del pasado gobierno y que realmente eh, las graduaciones no, no se daban realmente gente que habían sido alfabetizados. ¿Qué hay de cierto en esto? Y si eso es palpable, eh, porque usted está mencionando números en función de una encuesta, pero si, si, si pudiera ser eh, identificable esa persona que han sido alfabetizados. Sí, claro, Yerian, que sí. Fíjate una cosa, eh, como ustedes saben, y le dije, yo inicié desde los inicios eh, del plan, sí. eh, desde que la maestra Lene Plata era quien coordinaba a nivel eh, de la provincia, el plan Y hemos estado involucrados. Realmente, para mí, trabajar en el plan de alfabetización, eh, esto es un acto de amor, o sea, eh, eh, y sobre todo servicio. Eh, eh, antes se realizaban, como tú dices, y tú mismo a lo mejor estuviste presente, en estas certificaciones que se hacían, digamos, eh, a nivel masivo, muchas personas. Pero nosotros siempre, y es algo que le digo a mi equipo de coordinadores en cada uno de los municipios, nos hemos enfocado en lo que es la calidad, la calidad de esos núcleos. Si es nosotros decimos, estamos certificando 20 personas, que realmente esas personas sí fueron eh, alfabetizadas y que puedan eh, dar eh, su testimonio como tal. Gracias a Dios, en nuestra provincia de Duarte nunca tuvimos eh, ese, ese inconveniente de que a lo mejor se, eh, se certificaron personas, aunque no te digo, este es un plan que es muy, muy amplio. Pero la satisfacción me, me mayor es ver que ustedes mismos pueden eh, contactar tantas personas que fueron alfabetizadas eh, en el plan que continuaron y que hoy son un ejemplo y una motivación y que podría poner ejemplos eh, inclusive eh, de, ese, de ese tipo de personas. Bien, Milagros, una de las cosas que se ha comentado y, y ha sido una crítica de algunos, de algunos maestros, de algunas eh, personas con los conocimientos necesarios para criticar esto, es el hecho de que el, el plan de alfabetización que Quisqueya aprende contigo apenas enseñaba a la gente a leer y escribir, pero no le daba herramientas intelectuales para poder entender el mundo a su alrededor. O sea, y se entiende que un, una persona alfabetizada es aquel que no solamente sabe leer y escribir, sino que tiene herramientas que pueda, que permita entender el mundo a su alrededor. Mi pregunta va en el siguiente sentido: el plan Quisqueya aprende contigo. Eh, ¿Qué tipo de programa desarrolla y, y qué objetivo busca eh, en, en ese sentido, en ese tenor que estoy planteándote? Sí, bueno, eh, el objetivo, interesantísima tu, tu pregunta, Amado. Gracias. El objetivo eh, principal del plan, ¿cuál es? Es lograr la alfabetización de las personas eh, analfabetas mayores de 15 años eh, en adelante, erradicar el analfabetismo. Okay. Y bien, así por ejemplo, como tú dices, sí, recuérdate que estamos trabajando con personas adultas. Sí. Y ya los adultos tienen sus, necesi sus su necesidades creadas, ¿verdad? <risa> y, y sí, es un poquito complejo. Eh, a veces eh, ellos se inscriben, por ejemplo, en un núcleo y ellos tienen la necesidad que dicen, yo lo que quiero es aprender a escribir mi nombre para cambiar por ejemplo, de que firmaban con cruces en su cédula y que ya pueden firmar. Yo le digo siempre, el plan no solamente cuando me reúno con los núcleos a motivarlo, no es dibujar su nombre, sino que va más allá. Por eso, eh, el plan, la metodología de, eh, del plan que tengo aquí, lo que es, eh, si lo se puede ver, ¿verdad? Sí, sí. Eh, sí, sí, eh, sí. Esta es sí. la guía que, que usamos que está compuesta de seis, seis, unidades, seis unidades, y cada una de esas unidades tiene eh, cuatro temas. Y justamente, por ejemplo, cuando tú decías, no solamente se le enseña eh, lo que es la lectoescritura, sino que va más allá, okay. algo, es algo integral. Por ejemplo, la primera unidad, si te digo, comienza con que yo soy persona. Tengo un nombre, tengo una identidad, y soy una persona con derechos y con deberes, eh, somos personas organizadas. A ellos se les enseña cómo vivir en comunidad, cómo organizarse, pero además el derecho eh, a la salud, eh, eh, trabajar para vivir, eh, cuidar el medio ambiente. Y un último tema que es, tenemos un gran país donde se le enseña a ellos cuáles eh, son... Eh, las tra tradiciones las costumbres, los lugares importantes, no solamente de su provincia de su entorno, sino también del país o sea que, que, que es totalmente eh, eh, integral, y por eso te digo que hay muchas personas y, y ahorita quisiera compartir con ustedes un testimonio bellísimo eh, de un joven de, de Pimentel okay, okay. Eh, Milagros en la parte que le corresponde, el, que, en que, le, que le corresponde a usted, ¿verdad? ¿Estamos hablando de la provincia o, o a nivel regional? No, provincia Duarte. La provincia, sus siete, municipi sus siete municipios y sus once distritos municipales. ¿Tien, ¿Tienen ustedes el dato de cuántas personas en total hasta la fecha han sido impactadas eh, de manera positiva con este programa que, que ella aprende contigo? Bueno, fíjate, eh, si te dije que teníamos 31 mil sí. personas, un aproximadamente, y hoy estamos en un 5.9%, es decir, que hemos hemos alfabetizado más más de la mitad. Y me 24, esa parte. Mil, sí, 24 o sea, mil, 25 sí, mil, más sí. o menos. Una gran, una gran cantidad. ¿no? Sí, más, 24 sí, por ejemplo Exactamente, ese, ese sería el dato. Sí. Correcto. Milagros. Entonces, ¿a, a, en esta etapa, ¿a qué se aboca eh, tu, in, la institución? Sí. Mira, Francis, como ustedes saben, ahora mismo estamos eh, en un momento donde eh, hay nuevas autoridades. Ahora eh, eh, la DGP está eh, dirigida por el ministro eh, Nenei Cabrera eh, y todavía realmente en esta eh, etapa hemos continuado con lo que son los núcleos de alfabetización, como le dije siempre respetando la, el protocolo correspondiente de lo que nos ha tocado vivir en este en este momento. Pero, pero sí eh, lo que hemos visto es que se le va a dar continuidad y a reforzar estos programas. De hecho, él ha estado visitando eh, algunas provincias. Eh, Mil, milagro, eh, milagro, está pero haciendo las estratégicas, si sí, te escucho. Mira, pero entiendo que en algún momento el programa eh, ya no tendrá objeto en el sentido de que, bueno, es un programa de alfabetización y como tú dices, esos números indican que pronto todo el dominicano sabrá leer y escribir. Ahora, ¿qué tú creen que debiera de convertirse el programa? ¿Debiera de liquidarse o debiera de continuar? ¿Y con qué visión debería de continuar si ya no tenemos a nadie que alfabetizar? sí. Mira, algo importante es decirlo, ya estamos, ya el país está, o sea, a la puerta de poder declararse libre de analfabetismo. Exactamente. ¿Verdad? Y yo sé que, que el presidente Abinader, ¿verdad? Con, con la visión que ha de, demostrado, pienso que, que realmente eh, va a ser un logro, porque esto es un plan de nación, ¿verdad? Que el país pueda ser a declarado libre de analfabetismo. Obviamente, tenemos que estar conscientes de algo. Ah. Nunca lo vamos a, a, a, no sé. a erradicar 100%. Siempre aparecerán dentro de nosotros personas sí. que van a necesitar alfabetizarse. Sí. ¿Tú, sabes, ¿Tú sabes qué yo, qué yo recomendaría si me preguntaran? Yo diría, bueno, pero ese programa muy bien puede servir con ya, ya con la plataforma que tiene. Para hacerle conocer a todo el dominicano el contenido de la Constitución y de cuáles son sus derechos, eso sería magnífico en un país Excelente. donde la gente vive exigiendo derechos y a veces se olvida de los deberes también. Mira ah, milagros. pero bueno, milagro. es, es, es una opinión de un humilde no, no, de provincia. Milagro, <risa> muy buena, milagros. muy buena antes de ya porque al final eh, ya se nos agotó el tiempo pero ha sido muy fructífera encontrar eh, toda esta información pero yo me quedé pensativo cuando se hace la evaluación por UNESCO para declaración y todo pero que hasta qué nivel se considera una persona alfabetizada con simplemente hacer su nombre no no no no alfabetizada se puede leer puede escribir tiene las nociones básicas de, de, de matemática <risa> y como le hablé el contenido que nosotros usamos eh, para la guía algo yeah. importante y ahorita amado, y bonito francis creo que también puedo eh, eh, creo que te contesto algo a ti es algo importante es la continuidad sí, estas personas regresadas del plan que ya son alfabetizados sobre todo los que están eh, en edad, digamos, eh, productiva, pero, ¿verdad? Eh, que puedan continuar. Y por eso muchos de ellos terminan y van a las escuelas nocturnas. Eh, educación, por ejemplo, cuando una persona es alfabetizada, tengo muchos casos, van, le hacen una prueba diagnóstica y ahí determinan a qué nivel lo llevan. Hay muchos estudiantes de estas personas alfabetizadas que llegan eh, cuando entran a la escuela nocturna, entran a cuarto, entran a quinto, entran a sexto. Okay. Y hay estudiantes que ya están en el bachillerato. Eh, eh, tengo un caso, no sé si ya casi estamos con el tiempo, pero sí, sí. tengo un caso de un joven eh, de Pimentel, que Ajá. es lo que te digo, me llena de mucha satisfacción porque siempre me he enfocado en la calidad ese muchacho no sabía absolutamente nada. Él era bombero, él inclusive los reportes, eh, se auxiliaba de los compañeros, se inscribió en el plan, tenía deseos de superarse, y ese joven así, para eh, decirte eh, rápidamente, ya hizo un octavo curso, hizo cursos técnicos en la escuela vocacional de Pimentel, pero hoy ese señor, trabaja en una empresa de las del Grupo Vigini en Santo Domingo. Bueno, qué, qué bueno. Fue escogido Magnífica historia. a nivel nacional como ejemplo. Magnífica historia, Milagros. una satisfacción Pero... Igual cuando se celebraron las primeras Olimpiadas. Así es. De, milagros, de que tenemos... Que ella aprende contigo. La provincia de Guate nos llevamos en primer lugar. Eh, eh, Ay, milagros, bueno. tenemos contacto. ¿Se puede hacer contacto con ese joven a través de ustedes? Sí, claro que sí. Ah, bueno, claro pues atención, Giovanni sí. vamos a hacer contacto porque eh, ojalá pudiéramos entrevistarlo a él en los próximos días historia para que nos dé excelente, su historia. Excelente, excelente. Sí, pues, bueno, pues, gracias, en, este no se, en este país no, no, no se puede. Bueno, gracias, Milagro, te agradecemos infinitamente sí, eh, no tu participación. Nada. Señores Milagros Escaño, ella es la encargada del programa Quisqueya Aprende Contigo, capítulo Duarte, estuvo con nosotros. Sí.